la tierra se encuentra un lugar donde las estrellas brillan para ti y una brisa... Donde la sal se esconde el cielo Y donde el suelo pinta mineral Búscame Búscame Donde la ciencia adorna el cerro Y la arena se besa con el mar Búscame Búscame oh, oh. Búscame Búscame Búscame oh, oh. que en la tierra se encuentra un luz Usando el desierto vestido de flor Con una sonrisa que la luna iluminó Ahí partió mi vida Y ahí la tengo que encontrar Búscame, búscame. Donde en la sal se esconde el cielo Y donde el suelo pinta a mí